...pienso que es una empresa que me merece mucha confianza... ...puesto que llevamos toda la vida trabajando con ella. Ascensa me parece una empresa... ...que se está adaptando a la nueva agricultura... ...estamos teniendo un cambio muy importante... ...y se está adaptando mucho a este nuevo cambio. Pues mira, yo ya desde mi anterior etapa... ...estuve trabajando con lo que antiguamente era Sapec... ...y conocía ya los productos, bastantes productos de antes... ...y evidentemente para una empresa que se va adaptando a... ...a los nuevos tiempos, a los nuevos retos... ...y creo que está mostrando que el camino que tiene que seguir... ...es el que está siguiendo, creo que es el correcto".